Una ultimísima pregunta, eh, porque sé que en algunas eh, charlas que tú has hecho has hablado también de esto. Eh, a un momento dado, eh, el tema más relevante del cual se hablaba como innovación era lo de, los cript, de las criptomonedas, ¿no? Uh -huh. y, y de la posibilidad de crisis de las monedas tradicionales, una misma posibilidad de crisis del dólar y tal. De esto ya casi no se habla más, aparte que han tenido muchísimos problemas a las criptomonedas, en caídas y tal. ¿Cómo veis esto y cómo veis la relación entre dólar? Porque nunca habíamos, eran años, no, no sé cuántos años, Joaquín, tú lo sabrás mejor que yo, cuántos años que el euro no era paridad, en paridad con dólar, con el dólar. Bueno, yo lo que, lo que pienso con las criptomonedas, en parte la gasolina eh, que tuvieron las criptomonedas durante muchos años era el entorno de tipos de interés tan, tan bajos o, o, o, o negativos y eso obviamente ayudó mucho a, a, a, a, a digamos, el boom que, que hubo. Lógicamente, igual que en, que, que en el Nasdaq, en las empresas eh, más... Eh, eh, expuestas a la innovación futura y sin beneficios en la actualidad son las más afectadas por la subida de los tipos de interés pues eso a lo bestia pues es lo que ha pasado en, en, en cripto en, en, en, en cripto donde para mí la gran cuestión todavía sin resolver es esa supuesta innovación en qué utilidad se va a producir porque yo todavía me cuesta ver realmente problemas que resuelvan mejor que otras tecnologías que ya existen y que lo hacen eh, mejor. Entonces, la, el mundo cripto, hay una especie de religión donde hay gente que la ha abrazado con un entusiasmo donde no opera la razón, sino que simplemente es la negación de, del fiat currency de los gobiernos, el antisistema, y hay una parte de innovación que obviamente se está produciendo ahí, pero que yo todavía... Eh, aplicaciones prácticas de verdad eh, revolucionarias he visto eh, pocas más allá del ingenio que sí tiene la tecnología y, y, y, y, y tal entonces bueno pues eh, para mí ese es el reto del mundo cripto de verdad para qué para qué sirve eh, ah. esto y qué hace mejor que, que, que, que otras que otras tecnologías que ya existen y, y están y están probadas, ¿no? y, y luego eh, con respecto al, al euro, eh, el, el, el euro cuando empezó eh, en el... antes de que empezara a circular incluso, más o menos la primera paridad que estableció con el dólar, si no recuerdo mal, fue como 1.17. Luego, eh, cuando surgieron dudas sobre el euro, el proyecto, Estados Unidos estaba on fire, estaba fortísimo. En algún momento lo vimos a 0,8. Eh, o sea, bajó de la paridad del 1,17, se fue a 0,8. Esto me piensa que no, no lo recuerdo. ¿Qué año fue? Más o menos. ¿sabes? Esto debía ser a principios de los 2000 o una cosa así. 2000, eh, yo creo que hasta el 2001 o 2002 estuvo por debajo de la paridad. Luego el euro empezó a apreciarse y llegó a unos 60 prácticamente. Eh, Exacto, enorme. Antes, antes del 2008 y desde entonces ha vuelto a caer casi de manera continuada eh, y ahora está en, en, en la paridad. A mí la, la, la, la paridad, me, o sea, yo, yo pienso que, que, que un tipo razonable eh, entre el euro y el dólar está más en el 1.15, en el 1.10, en el 1.20, porque eh, eh, si no las condiciones de comercio y de cuando, cuando, cuando tú te vas a Estados Unidos eh, con este nivel de dólar te parece todo carísimo. Claro, eh, entonces y, no vas. Entonces no vas, las empresas dejarán de ser tan competitivas, eh, eh, cuando estaba 1.30 eh, te pasaba lo contrario, que ibas a Estados Unidos y decías, give me two porque todo era baratísimo, entonces claro. yo pienso que, que el nivel razonable eh, eh, debería tender más al 1.10, que es donde lo hemos visto durante 1.15 durante bastante tiempo, que ahora esté en el 1. Bueno, pues si, si, si le pones la prima de riesgo de la guerra en Ucrania y que el bono americano paga todavía un punto y medio más que el bono alemán, pues... Se pues, justifica. Eh, eh, se, se, se justifica, pese a que durante todos estos años seguramente la inflación en Estados Unidos ha sido algo mayor que lo que haya sido la inflación claro. en, en, en Europa. Pero yo pienso que ahora, si, si, si la situación... Política en Europa por el tema de la guerra, sobre todo por el tema del suministro de energía sigue delicado, pues no es descartable que lo veamos a 0.95 en algún en algún en algún momento, pero yo pienso que con el tiempo eh, cuando la situación se, se normalice, pues revertirá hacia el 1.10 que es un entorno en el que estamos todos más cómodos. O sea, ah. Vale, perfecto. Joaquín, yo te agradezco muchísimo esta charla y aprovecharemos, tú sabes que por lo menos una vez al año aprovechamos tu aportación, que es siempre muy interesante y además con una visión bastante particular, novedosa de, de, de cómo inter se interpreta la realidad, ¿no? Y además me, me ha encantado, yo creo que mm, es bueno también, eh, es verdad que la negatividad a veces eh, puede servir para tener mucho más cuidado y no equivocarse, pero tener también una visión eh, que hace entraver un poco de luz no, no es nada mal, ¿no? no yo creo que lo necesitamos humanamente, por lo tanto te agradezco mucho esta visión mm, realista, pero al mismo tiempo eh, positiva, ¿no?, de, de, que, no en el término sí. de evolutivo, ¿Eh? ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. gracias. Cuando queráis, eh, me tenéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Joaquín, Adiós. un abrazo. Gracias.